Hola qué tal queridos amigos Feliz jueves para todos Iniciemos nuestro día encomendándonos a Dios Dándole gracias a nuestro Señor Por todas las bendiciones Un nuevo día que comenzamos en la Santa Presencia del Señor Sea este Este día, este nuevo día que el Señor Nos da la oportunidad para acercarnos a Él Para agradarlo Estamos caminando en esta octava de Pascua El Señor Jesús que se manifiesta A sus discípulos, a sus apóstoles A las mujeres que El Señor también vamos nosotros reconocerlo, no puede ser que haya pasado una semana santa, una Pascua y nosotros volvamos así como nuevamente como a la cotidianidad pero sin ningún cambio, no, volver a la cotidia cotidianidad, en nuestros afanes, en las tareas diarias pero con la experiencia de haber vivido la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección, Jesús que camina con nosotros mis queridos hermanos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy jueves vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Los discípulos, al regresar de Maus, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, el mismo Señor se presentó en medio y se les dijo, pues traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos de miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo, ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos, mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y verán. Un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que tengo yo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces Jesús preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado. Jesús los tomó y comió ante ellos. Luego les dijo, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de de Moisés en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran la Escritura y les dijo. La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día. Y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la continuación del texto que meditamos ayer miércoles. Están todos los discípulos hablando de que realmente Jesús se ha manifestado ahora, todos juntos Jesús se manifiesta, aparece ahí. Y se asustan. Claro, quien no se asustaría lo vieron morir en la cruz y ahora está aquí en medio de nosotros. Y Jesús dice, venga, toquen, no soy un fantasma. ¿Tienen algo de comer? Un fantasma no come, un fantasma no lo pueden tocar. Señor Jesús, gracias por resucitar, gracias por caminar con nosotros. Gracias por quedarte con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque con tu resurrección... Nuestra vida adquiere un sentido nuevo, un sentido diferente. Sí, volvemos a nuestra cotidianidad, a nuestro trabajo, pero volvemos convencidos de la resurrección, de la vida eterna. El Señor todo poderoso ilumine nuestro camino. Que Él nos llene su gracia y su fortaleza. Un feliz día para todos.